Saludamos desde Enlace Noticias, iniciando con titulares. Hurto a mano armada en un hotel reconocido de la ciudad. La comunidad pide a las autoridades la presencia constante en este sector. El gobierno responde a través del subsecretario de Seguridad Ciudadana frente al incremento de los hurtos en la ciudad. Conozca en minutos lo que se dijo por la autoridad distrital. Se llevará a cabo una jornada de vacunatón este lunes con el objetivo de que estudiantes de las instituciones educativas estén inmunizadas. ICBF de Barranco Bermeja invita a la comunidad en general a las actividades denominadas encuentros familiares que se desarrollarán en comunas del distrito. Y en los deportes, el equipo Probiclub Club inicia sus entrenamientos en la cancha 1 de mayo. Invitan a todos los jóvenes que quieran participar de sus clases. Y al cierre inicia el programa Vacacionando en Convivencia, liderado por el Centro de Convivencia Ciudadana para Niños y Niñas del Distrito. Con el patrocinio producto de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace a Noticias Lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Hurto a mano armada en un hotel reconocido de Barranca Bermeja. La comunidad reitera a las autoridades la necesidad de la presencia constante en este y en otros sectores. Este robo se registró en un sector céntrico de Barranca Bermeja. Estamos hablando de un reconocido hotel hasta donde llegaron hombres con eh, eh, manos armadas y eh, con armas de fuego intimidaron a esta persona. En el día de ayer un sujeto llegó hasta el hotel La Ciudad intimidando al propietario de ese establecimiento. A continuación, conozca el video que quedó registrado en cámaras de seguridad. En video quedó registrado el momento en que un hombre ingresa a este hotel de Barranca Bermeja e intimida a las personas que allí se encontraban con un arma de fuego.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 y rompieron el vidrio y se llevaron el portátil, pero es una buena cosa de segundos, ya pero sí vive uno con la zozobra de que a toda hora viven ve uno que, que atracan, que roban, ya en la noche no se puede salir como antes, ya uno prefiere, mejor dicho, pedir el, el carro, si no tiene con qué transportarse pedir el taxi y que lo saquen de una vez de la casa porque está muy insegura esta zona. Lo que piden esos habitantes es mayor presencia de la autoridad, y también una respuesta por ella. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. Yanil Rueda, sigue usted con más información. Gracias Carlos Andrés por sus detalles. Si otro robo fue registrado en el barrio El Parnaso, los propietarios de un vehículo vieron por última vez su automóvil parqueado frente a su casa en horas de la noche. Un vehículo particular campero marca Chevrolet Vitara placa BUZ 063 color gris fue robado en la calle 61 número 17 B con 19 barrio El Parnaso. Según sus propietarios, la última vez que vieron el vehículo, este se encontraba parqueado frente a su residencia en horas de la noche. Eh, informó hurto de vehículo tipo campero marca Chevrolet Vitara color gris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 146 o 301-2428-425. Puntualizó Claudia Marulanda, los propietarios del vehículo esperan que el carro sea encontrado en las próximas horas. Así es, esperamos más seguridad en Barranca Bermeja. De otra parte, el gobierno responde a través del subsecretario de Seguridad Ciudadana frente al incremento de los hurtos en Barranca Bermeja. Conozca en minutos lo que dijo la autoridad distrital. Vamos a escuchar.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 privado de la libertad hizo llegar a Enlace Noticias un video de una denuncia en donde al parecer en mal estado llega la alimentación al centro penitenciario del CDB, asegura que no es la primera vez. Un recluso perteneciente al centro carcelario del CDB de la Comuna 5 del Distrito de Barranco Bermeja hizo llegar a la redacción de Enlace Noticias un video donde denuncia una carne que al parecer se encontraba en estado de descomposición. Este es el video de la queja de los privados de la libertad. Aquí en el CV, mire, esta carne, esta carne que ya está picha, la carne está picha, Esa es la comida que nos da a nosotros, vean. A todos los del CBE. Los reclusos, vean. La picha esa carne, hermano. Mire, picha. Picha lo que se llama picha esa carne acá del CBE. Picha no. Tú, tú, tú, tú, tú. Agria. Mírenlo. Agria. Mírenlo. agria. Está dañada, la dañada a esa carne, está agria, vea. Esa es la carne que traen, vea. Agria, agria esa carne. ¿No traen? Te... Eso no es justo, hermano, que acá lo que vemos es personas. Acá no hay, no. aquí no hay animales. El equipo periodístico Enlace Noticias en diálogo con el defensor del pueblo, Diez Rodríguez, aseguró que ya interpusieron la tutela a la alcaldía distrital de Barranco Bermeja y al INPET. Bueno, eh, nos genera una gran preocupación, Además, porque la Defensoría del Pueblo, como ustedes lo saben y es de conocimiento público, interpuso una acción de tutela, una acción de tutela que en primera y en segunda instancia fue confirmada por el tribunal, donde se le ordenó tanto al distrito como al IMPED eh, mejorar las condiciones de alimentación. Este video, del cual tuve conocimiento, eh, le he pedido al área de Defensoría Pública que de inmediato remitamos un memorial al juzgado, adjuntando el mismo, porque nosotros iniciamos ya un incidente de desacato, porque, eh, digamos, esa figura se utiliza cuando el fallo de tutela como tal no se le da cumplimiento y aquí es evidente que no se está cumpliendo con esa orden que impartió un juez de la República y en ese orden de días estamos dándole trámite al incidente de Zacato para que se tomen las medidas que correspondan y de esta manera se dé cumplimiento con el fallo y se mejoren las condiciones de alimentación de los internos del CDB. Afirmó que en ese centro transitorio se presenta un hacinamiento alto, situación que preocupa al Ministerio Público por la pandemia del COVID-19. Realmente ustedes saben que, que eh, las condiciones que están allí eh, son inferiores a la capacidad, desde luego el hacinamiento es bastante alto de hecho ayer el defensor nacional estuvo en la, acá en Santander en la ciudad de Bucaramanga también eh, registrando el, el alto hacinamiento que se presenta en los diferentes centros de reclusión transitoria y desde luego acá en Barranca Bermeja no es la excepción ese es un tema que nosotros también en la misma tutela también lo, lo, lo señalamos y bueno, eso es un tema que desde luego demanda de una articulación institucional desde el, el orden nacional eh, para que pues, busquemos una solución a esa situación. Se espera que a través del impet o la alcaldía brinden una respuesta frente a este hecho que se presentó en el centro carcerario del CDB. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar la ampliación de esta y de otras noticias. De esta manera hacemos una pausa y ya volvemos.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 Continuamos en Enlace de Noticias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF de Barranca Bermeja invita a la comunidad en general a las actividades denominadas Encuentros Familiares que se desarrollarán en las comunas del distrito.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 El equipo de Enlace Noticias consultó con la comunidad sobre lo que piensa del retorno a clases. A las calles salimos y preguntamos sobre el retorno a clases este 24 de enero. Algunas personas estuvieron conformes y otras inconformes por la medida tomada del gobierno nacional. A continuación, conozca el sondeo de opinión. Ya esto va a quedar, ya eso toda la vida, esto va a ser el mismo tapabocas, el mismo protocolo, todo, si ¿sí? ve? Lo que hay es que cuidarlo, porque si así lo llevamos a un parque, se lo ve en la calle, en todos lados, Llevémoslo al colegio. ¿Cree usted que la infraestructura educativa actualmente en Barranca está perfecta? Pues yo estaba llevando al niño al colegio y ellos cumplían con su protocolo el año pasado de su distanciamiento sus niños, más pocos. Estamos viendo que esto se está propagando nuevamente y no para mí no me parecería seguro de que mis hijos estuvieran en clases presenciales por ahora. ¿De vacunas a sus hijos? Eh, a, no a todos, porque pues tengo bebecitos. ¿Cree que la infraestructura educativa cumple con los protocolos de bioseguridad y también la estructura? Pues pueden ellos cumplirlo, pero es que hay mucha cantidad, hay niños que obviamente ellos no van a, a, a controlar eso. En el momento del juego y eso, eso no se va a controlar. Claro que sí. ¿Por qué lo llevaría? Primero porque en la escuela tienen mucho que aprender y siempre en la escuela aprenden más que en la casa, en la casa lo que hacen es jugar con uno y no le prestan atención a las clases. sí ¿Crees que la infraestructura o los protocolos de bioseguridad se, está, se cumplen en, en una institución educativa? Sí, muchísimo, en el, como en el caso de ella, el lavado de manos, el tapabocas, la distancia, todo eso está muy, muy bien. Yo lo he visto que está... Se espera que el día lunes, más de 100 instituciones educativas regresen de manera presencial en su totalidad de los estudiantes. A continuación, conozca el más reciente reporte de la pandemia en la ciudad. Con el más reciente reporte que entregaron las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este martes 18 de enero se reportó el fallecimiento de una persona de 81 años de edad en el puerto Petrolero a causa del virus del COVID-19. Asimismo, se notificaron 33 casos positivos con coronavirus en la ciudad. En unidades de cuidados intensivos se reportan 31 pacientes. En los centros de salud 47 y en casa 1.913 personas activas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 Mucha atención que un accidente de tránsito se registró hace pocos minutos en la vía al retén. El vehículo chocó contra un árbol. En el momento se encuentran las autoridades de tránsito, hasta el momento se conoce que no hay personas heridas. Es de recalcar y vale la pena resaltar que en este sitio se reportan varios accidentes de tránsito. Esto es una noticia en desarrollo. De esta manera hacemos la siguiente pausa enlace en enlace noticias. Ya volvemos.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 Información deportiva, les contamos que el equipo Pro y Club inicia sus entrenamientos en la cancha el primero de mayo. Invitan a los jóvenes que quieran participar de sus clases. En la cancha primero de mayo, el club de fútbol Pro y Club inició sus entrenamientos y campeonatos para este 2022. El entrenador de este equipo habló sobre las expectativas que se vienen en el presente año. Gracias a ya iniciamos.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 Y más de ocho equipos están preparados para participar del torneo de voleibol rama Masculina en la cancha del Barrio Palmira. En el Coliseo del Barrio Palmira se desarrollará el torneo de voleibol masculino Copa Verano Primos. Actualmente tiene confirmado más de ocho equipos que jugarán en diferentes escenarios deportivos. El día de hoy eh, vamos a tener, hasta el momento tenemos confirmados ocho equipos, estamos esperando la confirmación de dos más. Eh, vamos a jugar los días eh, lunes y miércoles en la cancha Los Gallos. Eh, martes y jueves en la cancha del Isrevial, eh, viernes y sábado en la cancha del barrio La Floresta y posiblemente los domingos en la cancha del barrio Palmira. Eh, el torneo pues es, es masculino, eh, hay, hay la opción de que incluyan mujeres los equipos que, que así lo deseen. No es obligación de la inclusión de mujeres. Eh, la rama es, eh, la categoría es, es recreamedio. Pues este es un... Las inscripciones siguen abiertas esta semana para los equipos que quieran participar. Un, un término que, que nosotros decidimos eh, para, para, este, para este torneo, pues, ya que no es netamente recreativo, ni tampoco es nivel intermedio, pues eh, el objetivo es de que, de que podamos participar aquellos que no tenemos todavía un, un nivel muy avanzado en, en esta rama del voleibol eh, la invitación para todos a que nos acompañen en estos escenarios deportivos a, a, a ver o a practicar este lindo deporte eh, está abierta a las inscripciones sin embargo, pues hoy arrancamos con dos partidos en la cancha de los gallos y el viernes tenemos tres partidos en la cancha. Este es el quinto torneo que organiza el Club Primos en Barranca Bermeja. Las personas que deseen conocer mayor información pueden comunicarse a los números 311-5586-813. Nos invitamos a hacer la siguiente pausa, ya volvemos. Regresamos para proteger tu vida y tu salud. En Gloria León Salón, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Nuestros clientes son nuestro tesoro. Gloria León Salón, belleza que innova.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 Inicia el programa Vacacionando en Convivencia, liderado por el Centro de Convivencia Ciudadana para Niños y Niñas del Distrito. Soy Aileen Michel y aquí pintamos. Soy María Angélica y aquí jugamos. Aquí nos divertimos y aprendemos. ¡Ay! Con una cobertura para 15 niños podrán disfrutar del vacacionado que lleva a cabo el Centro de Convivencia Ciudadana. El objetivo de esta actividad es que estos menores puedan aprender y jugar en la ludoteca que tiene Barranco Bermeja para la comunidad. En enero y desde el 13 de enero empezamos con el programa de Vacacionando en Convivencia, con una cobertura para 15 niños todos los días hasta el 28 de enero. A partir del 15 de febrero comenzamos con la propuesta pedagógica Centenario, en aras a todas las actividades pedagógicas desde las actividades rectoras, juego, literatura, exploración del medio y lo que tiene que ver con la educación artística, todas esas actividades en el marco de todo lo que va a ser la ludoteca durante el año 2022. Deben venir a escribirse deben venir a inscribirse y para la inscripción debe venir acompañado de un padre o adulto responsable para que él haga la respectiva inscripción y por supuesto también invitamos a esos padres y madres de familia porque vamos a tener temas relacionados con la crianza amorosa y el vínculo afectivo. El arte, la cultura, son algunos de los temas que se están desarrollando durante la actividad que se cumple en esta ludoteca Naves La Torá. De esta manera hemos llegado al final de Enlace Noticias, próxima cita, próximo encuentro, seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos.